¡Aquí está, don Sebastián! Ha quedado... ...hual y caché, don Sebastián. Se lo he hecho tal como usted me ha dicho. Le he puesto su coronita. Estas plumitas... ...de este yungas, de hecho, traer son naturales, don Sebastián. Pero disculpe, don Sebastián. Quería hacer una consultita, don Sebastián. ¿Qué será, maestro? Mire, quería preguntarle, no también, pero respeto, guardan respeto, don Sebastián. Pero pregúnteme don Marquiatis. Bueno, quería preguntarle, ¿para qué me ha mandado esta careta, don Sebastián? Yo decía, ¿será para regalo? No creo. ¿Será para adorno? Tampoco. Es para bailar, don Marquiatis. ¿Para bailar, don Sebastián? Pero usted sabe muy bien que los que bailaban con esta careta ¿No? Sí, yo sé. Yo cuando era guagua he visto bailar al joven benedicto hasta caerse muerto. ¿Eh? Porque él ha se ha sacrificado por, por mi comunidad de Wilcanni. Así, ¿ve? ¿eh? Así dice que era antes. Mis abuelos siempre me hablaban del tata danzante. Dice que bailaban hasta caer muertos, don Sebastián. Allá por Humala, por Omasuyos, así dice que era. Y dice pues que los que bailaban era sagrado a veces, pero para otros era Ñanca, era zahra. Quizás esta chata de danzante son las dos cosas, ángel y diablo.